Vamos a realizar ahora una búsqueda en Dialnet. Para ello vamos a partir de la página web de la biblioteca de educación. Aquí vamos a ir al enlace bases de datos. Y en esta página vamos a entrar en Dialnet. Dialnet tiene dos versiones, una versión plus y una normal. La versión de Alnet Plus tiene unas funcionalidades avanzadas que nos van a permitir utilizar filtros, exportar eh, los documentos, etc. Para ello tenemos que registrarnos con un correo de la Universidad de Sevilla, es decir el ubus, arroba, .es, y una vez que nos hayamos registrado acceder a Dialnet a través de identificarse. Una vez que nos hemos identificado en Dialnet Plus, vamos a buscar los artículos escribiendo las palabras clave en el buscador de documentos y pulsamos buscar, miramos el número de resultados eh, como difícilmente vamos a poder ver los más de mil documentos que nos han salido de resultados, vamos a utilizar los filtros para eliminar de esta búsqueda los artículos que menos se ajusten a lo que necesitamos. Para ello vamos a seleccionar primero el filtro tipo de documento. Es importante saber que Dialnet solo nos permite seleccionar uno solo de estos cuatro filtros. Vamos a utilizar el filtro de artículos de revista y se nos ha quedado en 660 documentos. El segundo filtro que vamos a utilizar va a ser el de materias y vamos a elegir en este caso psicología de educación. Vamos a buscar ahora artículos que sean... Lo más reciente posible, eh, aquí vemos que tenemos también diferentes rangos de año. Eh, el 2020-2029 solo tiene 12 artículos. Eh, deberíamos de seleccionar eh, este rango de año de aquí, de 2010-2019, ya que solo nos, nos permite seleccionar uno. En caso de que queramos ver también qué 12 artículos son estos, Podemos entrar en este y deseleccionarlo luego. En principio vamos a entrar en este de 2010-2019. Tenemos 360 documentos. Vamos a ver un filtro que es también muy interesante y que nos va a permitir encontrar artículos eh, de una calidad científica a, adecuada a nuestro trabajo. Se trata de CIRC, Ciencias Sociales que es una clasificación de revistas científicas según su calidad y, como vemos, se distribuye desde A más a B. Eh, vamos a mirar aquí siempre el número de resultados que tiene cada una de, de estas clasificaciones. Yo os recomiendo que vayáis mirando primero la A, después eh, la, la A más y después el B. Vamos a seleccionar en este ejemplo solo las revistas del grupo B, que son eh, revistas de una calidad eh, adecuada a un trabajo académico. Y si queremos ampliar un poco más o ver qué otros artículos hay en otras clasificaciones, pues entraríamos en A+, o A. Seleccionamos B para nuestro ejemplo y nos quedamos con 61 resultados. Aquí vamos a ver que, eh, bueno, no todos los artículos que encontramos en Dialnet tienen texto completo. En este, por ejemplo, no hay y en este sí. El texto completo nos va a permitir leer el artículo e incluso guardarlo para hacer nuestro trabajo. En caso de que un artículo que encontramos y que nos parece interesante no tenga texto completo, no significa que no podamos acceder al texto completo de forma electrónica. Eh, muchas veces, eh, aunque no esté abierto, por lo tanto no está en Dialnet el acceso al texto completo, sí que podemos encontrarlo en el catálogo Fama haciendo una búsqueda a través de la revista. Vale, Para acceder o para exportar eh, estos documentos a Dialnet, Vamos a seleccionar los documentos que queramos exportar. Aquí vamos a seleccionar los que queremos eh, llevar a Vialnet. Se nos pone en verde. Y para hacer la exportación vamos a ir a selección. ¿Veis? Se queda el eh, solo seleccionados los artículos que hemos seleccionado antes, y vamos a exportar a formato FRIX. Una vez que hemos descargado el archivo, vamos a cogerlo y lo vamos a arrastrar hasta el cuadro central de Mendeley Desktop. Soltándolo aquí, nos saldrán las referencias de los cuatro artículos que hemos seleccionado en Dialnet. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a comprobar que eh, todos los datos que nos hacen falta para la referencia eh, aparezcan, en, eh, aparezcan correctamente. Vamos a ver que el tipo de documento sea de, eh, artículo de revista, que el artículo esté bien, que la revista también esté bien y sus autores y el año de publicación, el volumen, el número y las páginas. Estos son los datos que nos van a hacer falta para la referencia. Hay una cosa que recomiendo que hagamos cuando utilicemos este modo de importación que es eliminar la URL de Dialnet de la referencia bibliográfica. Ya que este, eh, esta URL nos va a salir en la referencia y no es correcta porque no lleva el artículo a texto completo. Por lo tanto, vamos a eliminarla pulsando el aspa. Eso lo vamos a hacer en todos. Vamos a hacer una revisión rápida del documento y eliminamos la URL siempre que sea de eh, Dialnet o de Fama o de alguna base de datos. Vamos a intentar dejar solo las uh, URLs de aquellos documentos que eh, lleven al texto completo.